Amigos, retomamos nuevamente por aquí. Cada vez más se ponen muy de moda los implantes dentales. Vemos nuevos casos, figuras del arte y demás que presentan toda una dentadura eh, reluciente, pero totalmente en salud. Esto tiene que ver mucho con los implantes dentales y demás. Nuevamente recibimos en los estudios a la doctora Katherine Medina, con quien vamos a conocer a fondo todo lo que tiene que ver con este interesante tema de los implantes dentales. Doctora, Bienvenida nuevamente. Hola Robert, para mí un placer estar hoy compartiendo contigo, eh, como cada semana. Eh, es bien interesante, la verdad, como bien tú dices, el tema de los implantes dentales. Eh, cada vez más llegan eh, los pacientes pues, preguntando por este tratamiento, de sí. qué se trata. Eh, muchos ya tienen hasta su reseña, han sí. investigado y tienen pues, una idea de lo que pueden ser los implantes dentales y lo que pueden hacer por ellos. Sí. Bien Robert, los implantes dentales llegaron en una un momento muy interesante, y vinieron mucho a sustituir lo que son eh, muchas veces removibles, prótesis que son lo, un lo tanto que, incómodos. Lo que, llamaban, lo que le llamaban plancha, doctora. Esa exactamente, es plancha eso, exactamente. Sí. No es que no se ha dejado de utilizar, okay. pero ahora el paciente tiene lo que es una nueva opción de tratamiento, antes que anteriormente no teníamos. Sí. Tenemos la opción de colocar implant, de poner colocar dientes fijos de nuevo en la cavidad oral. Antes, eh, pacientes que habían perdido muchas piezas dentales, pues solo tenía la opción de hacerse una una prótesis fija y muchas veces cuando esta no se lograba, entonces acudir a lo que son removibles o planchas okay. eh, hoy Doctora, en día perdóneme el prote, eh, cuando usted eso hablamos de las prótesis fijas y demás y removibles estamos hablando a la que muy popular le llaman allí en los pueblos la caja de dientes porque antes le hacían la caja completa que me preparaba arriba abajo mismo. muchas veces, eh, o es la caja completa la caja sí. completa se hacen cuando faltan todos los dientes, okay. esas son prótesis completas Muy y son bien. removibles, pero hay unas que son removibles parciales que reponen algunas cantidad de dientes, estas pueden ser 4 cinco, ocho, lo que faltase. Hay pacientes eh, que, bueno, en su momento, pues no podían hacerse una prótesis fija por falta de pilares, entonces solamente solamente tenían esto como opción. Ya como todo ha cambiado, eh, hace unos años llegaron los implantes dentales, es una forma nueva de poder... Eh, reponer los dientes que se han perdido y es muy novedosa. Los implantes dentales eh, muchas veces los pacientes los conocen como unos tornillitos sí, porque se sí. parecen bastante eh, a estos aditamentos y son y son estos los que se colocan dentro del hueso y lo que van a reponer una raíz que se ha perdido. Okay. Sobre ellos se pueden realizar puentes fijos como sí. bien lo conocemos o dientes unitarios, o sea, reponer un solo diente. Ahora bien, todo el mundo puede colocarse implantes dentales. La verdad, Robert, es que mientras eh, el paciente pierde el diente, mientras más rápido puede reponerse, muchas veces tenemos más posibilidades. Okay. Porque eh, muchas veces los pacientes pierden las piezas dentales, eh, se olvidan, duran largo tiempo, años, incluso no, hay a pacientes... Ve, a veces, doctora, no es que se olvidan, a veces es un tema de presupuesto. Usted sabe que a veces se pierde el diente y no, no están las posibilidades también, en el momento. También, sí. No, en el momento, pero tú te refieres tal vez seis meses meses, un año, ah, dos sí, años, pero hay pacientes ah, que llegan después de 20 años. Ah, no, no creo no, que no, eso tenga que ver algo con la, no, con no, la parte no, ya, económica. No, ya, ya hay una exageración. Exactamente, entonces. no, y pasa mucho. Entonces, eh, ¿qué pasa con los implantes que son ahora tan tan buscados, tan, tan deseados? Los implantes, eh, cuando se trabajan, se trabajan sobre hueso, o sea, dentro de hueso. Y como sabemos, el hueso, eh, tanto maxilar y de la mandíbula, pues se encuentra ahí mientras regularmente los dientes mm. están. Una vez que el diente se pierde, pues el hueso a sí mismo se pierde okay. y, y en cantidad disminuye mucho. Entonces, eh, hay zonas a veces que por esta pérdida tan grande, cuando lo, los pacientes pues duran muchísimo tiempo sin reponerse esas piezas dentales, a veces es muy pobre este hueso remanente que nos queda. Sí. ¿Y qué debemos de acudir? A veces a reposicionar ese hueso que se ha perdido, ya haciendo algún injerto, o colocando hueso en la misma cirugía, y hay veces en que este no se puede colocar. Okay. O sea, hay algunos casos ya muy críticos, con años, eh, que ha pasado y que se ha perdido y que el implante a veces no se puede colocar. Siguen surgiendo aún así muchas técnicas quirúrgicas de cómo poder eh, reposicionar esos implantes. O sea, como siempre se trata de buscar la forma, de buscar la vuelta, pero siempre es bueno eh, tener en cuenta que mientras más pronto usted pueda eh, devolver esa pieza dental, ya sea en implante que se ha perdido, eh, eh, sería mucho mejor. O sea, el, el tratamiento sería un tratamiento más simple, más cómodo, ya usted va a tener algunas instrucciones que tal vez si usted eh, pues no lo tome en cuenta en el momento de la extracción, pues no la va a tener eh, en un momento preciso sí. y se ahorra mucho el paciente. O sea, tanto, por ejemplo, en cirugías extra que habría que hacerle. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen que hacerse cirugías de implantes y sí. primero tienen que pasar por una cirugía de colocación de hueso, okay. que se ve mucho, tanto en superior como inferior. Y luego, entonces, la de implantes. Eso estamos hablando de un tiempo extra que pudieras ahorrártelo si tuvieras o sea, si tuvieras la información primero sí. y luego a tiempo el poder trabajar estos implantes dentales. Pudiera ser hasta menos traumático para el paciente en este caso. Bueno, ya... La odontología ha cambiado mucho, o sea, sí. ya tenemos muchas técnicas quirúrgicas y personas que se encuentran bien preparadas para realizar estos tratamientos, realmente no son tratamientos traumáticos, oh, o sea, que por ese lado el paciente puede estar tranquilo, no deja de ser una cirugía, el paciente no deja de tener un post quirúrgico, pero no necesariamente es una cirugía traumática. Ahora bien, vamos a, a ahorrar, como te digo, el tiempo muchas veces, el tener que hacer colocaciones extensas de hueso y todo eso, o sea, que como quiera es un beneficio para el paciente, si siempre que se ahorre tiempo y que se esté informado también es va a ser un beneficio para el paciente doctora Escucho que habla reiterativamente, dientes, dientes. ¿Las muelas también no pueden ser implantadas, doctora? Pero claro que sí, o sea, eso es número uno. Okay. Eh, claro que sí, cuando hablamos de los implantes, hablamos de reposición de todas las piezas tencales. Ah, okay. Ya, okay, doctora, ¿qué podríamos e obviar? escúcheme e porque usted sabe que no hay ciudadano que no haya tenido una situación con un dolor de muela y anteriormente no nada más llegaba y era la extracción y ya. Regularmente, pero ya eso con los años ha cambiado, gracias a Dios. Sí. Siempre tratamos de, dentro de lo que se pueda, eh, poder salvar esas piezas dentales que se encuentran cariadas o fracturadas. Sí. Y en caso de que no, que tengamos que, que, con, que recurrir a lo que es una extracción dental, pues hacerla de la manera... Eh, menos invasiva posible, cuidando ese hueso remanente que queda. Cuando se pueda, también recolocamos hueso para que el paciente tenga una mejor eh, cicatrización. Y viendo en un futuro, que antes esto no se veía, viendo en un futuro el que el, que el paciente se pueda poner un implante. O sea, ya todas las extracciones que uno realiza, las se realiza con una vía en un futuro de que el paciente se pueda reponer con un implante. O sea, teniendo todos esos cuidados. Excelente, doctora. Como yo digo siempre, doctora, su participación es, siempre queda pendiente conversar con usted, pero les recordamos a nuestros amigos, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV, colocarle la campanita para que reciba las notificaciones de la participación de la doctora Catherine Medina. Doctora, si luego de esto surge cualquier inquietud, cualquier persona que quiera hacerse una evaluación o, como usted ha dicho, poder tener la oportunidad de presentar esa imagen estética con un buen implante, doctora, ¿cómo pueden hacerlo, por favor? Así es, se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos 829-808-1877 y al 809-536-8763 en las redes como Dental Medina RD. Excelente doctora, muchísimas gracias siempre. ¿eh? Hacemos de inmediato una pequeña pausa, retornamos con el resto del contenido de este su espacio enfocado.